Ok amigos, eh, ese es mi primer video en YouTube, eh, tengo, tengo un problema eh, con, el model, con el model de Technicolor de Claro que están dando últimamente, como se pueden dar cuenta, cuando uno entra por la IP 192.168.01, eh, solamente le muestra la información básica, no te deja administrar, no te deja cambiar contraseña, no te deja abrir puertos que era lo que yo necesitaba eh, no te deja hacer nada eh, trata uno llevo varias semanas tratando eh, por foros por un lado por el otro eh, me dicen que con el navegador proyector eh, tampoco funciona no entra eh, me dicen que con la ip 100.1 eh, Tampoco me dicen que con la IP pública eh, por el puerto 8080 y tampoco funciona. Aquí les traigo la forma en la que funciona realmente. Bueno, como vemos, no tengo acceso al modem. Pues tengo acceso a, a, a, a lo básico, pero no tengo acceso de administración de cambiar absolutamente nada. Vale, entonces vamos a ver cómo cómo arreglamos eso lo primero que tenemos que hacer es activar el servicio telnet eh, para que para que nos deje conectar vale entonces vamos a panel de control en panel de control ubicamos la opción programas y características entramos allí y le damos aquí donde dice activar o desactivar características de windows aquí eh, esperamos un momento voy a pasar, pausar el video porque se demora un momentico tal vez el suyo sea más rápido el mío se demora un poquito ok aquí como vemos ya me mostró las características entonces yo ya lo tengo activado porque ya lo había activado anteriormente sin embargo va a estar así desactivado tenemos que activar el cliente telnet que aparece aquí y le damos a aceptar listo eh, segundo paso abrimos inicio y en el buscador ponemos cmd le damos clic derecho y ejecutar como administrador le decimos que sí listo ya estamos en cmd cuando estamos en cmd eh, tomamos eh, escribimos el comando eh, Primero escribimos que estemos haciendo ping a la dirección a la, a la siguiente dirección IP 192.168.100.1 Ah, perdón, tenemos que hacer ping, ping a 192.168.100.1 ahí no me está haciendo ping esperemos que termine y volvamos ping 192.168.100.1 listo ahí vemos que hizo ping ok, correcto tercer paso desde el mismo cmd escribimos la opción telnet, perdón, telnet espacio 192.168.100.1. Ahí nos va a arrojar la siguiente pantalla. Ok, no entro, volvamos a intentarlo. Telnet, espacio 192.168.100.1. Ok, nos pide el login del eh, del modem, eh, usuario, admin. Nos pide el password, realmente lo copié y lo encuentran en cualquiera de los foros. Eh, y le damos a la clave pegar listo Esperamos. Nos está diciendo que nos está sacando. Ah, no. Ahí ya entramos. okay Ok. Cuando entramos le damos el comando show cuando nos muestra consola le demostramos show IP ya y nos saca esto podemos imprimir pantalla o simplemente decirle seleccionar todo copiar e ir acá a un bloc de notas y pegarlo ya yo lo copié ya lo había pegado previamente pero eso es básicamente lo que tienen que hacer. Ya podemos cerrar aquí. ¿Listo? Aquí nos muestra las direcciones privadas, la, la IP pública, la IP del computador, la IP MAC, la dirección MAC. Y nos muestra esta dirección. Esta es la que necesitamos. ¿Vale? La copiamos y volvemos al navegador donde no nos dejaba entrar y le damos pegar esta dirección y entramos, nos pide el usuario que es admin y ahí me están felicitando por mi cumpleaños que es mañana copiamos otra vez la clave y la pegamos aceptar y como pueden ver ya nos deja eh, poner todo nos dio acceso como administrador tenemos aquí la IP podemos cambiar las opciones del firewall eh, en el en el wifi podemos cambiar también eh, la clave, el nombre, de, el nombre de la red, podemos incluso eh, cambiar la, el usuario y contraseña para entrar al modem, podemos cambiar absolutamente todo, miren, aquí podemos cambiar todo, espero que les haya servido, espero que les guste, eh, por favor suscríbanse a mi canal, suscríbanse a mi canal. Eh, soy nuevo en esto de haciendo videos de YouTube Tengo mucho conocimiento para brindarles Esto fue lo que, primero con lo que voy a empezar Bueno, espero que les haya servido Vale, bye bye